Chan, chan, vamos con el recuento de daños semanal, ¿vale? Y a continuación también eh, un poquito de explicación de, de algunas bambas que se me olvidó. Voy a quitar esto ya porque esto es como ya. Ya plegamos. Plegamos de la semana último día, viernes. Ya hemos terminado todas las tiradas, digamos, largas. Me queda una de al mediodía de serie, te cuesta unos 6 kilómetros, 5 y pico, 6 y pico. Depende si hago más series o menos. Y ya está. Tengo poca batería, pero venga, recuento de, de daños y, y me pongo. Hoy tres cosas, ¿eh? Y no tengo mucha batería, tengo tarjeta, a ver. Venga, por faena. Primero, hemos hecho eh, cinco sesiones, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. De las cinco sesiones, todas las hemos doblado un, con una sesión muy cortita y flojita y poco intensa al mediodía. ¿vale? que Normalmente la dedicamos a hacer bici y como hemos anulado la, la duelo de Nuria porque me lleva mal por fecha, eh, pues en principio nos hemos permitido el lujo de decir, bueno, dejamos la bici la segunda sesión, digamos, el doblar sesión haciendo bici, eh, que no es como cruzado, sino es para bici realmente ¿eh? no es para mejorar en correr yo no hago la bici para mejorar para correr si quiero mejorar para correr, corro más, vale lo digo para tenerlo claro, yo lo hago así no cojo bici para mejorar para correr, no cojo bici para mejorar para bici ¿vale? eh, entonces eh, a ver lo que iba a decir eh, Cinco sesiones, eh, me queda una de doblar de, de cuestas y ya está. ¿Cuántos positivos? 3.750 aproximadamente, 3.700 positivos semanales. Son poquitos, pero en los que se ha podido esta semana. Eh, 144 kilómetros ahora mismo y me faltan 6. Para hacer los 150, que es un poco la base que digo, esta hay que intentar mantenerla. vale. Que se puede mejorar? La mejoramos. ¿Que no se puede llegar una semana? Pues no se llega. No, alguna semana me queda 120 por 120. Porque ha fallado una sesión, pues si falla, pues ya está, ¿vale? Eh, ya está, venga, no me enrollo con más. Eh, más ha salido bien, eh, a 10,2, hoy de media, que era día de flojo. Eh, los días fuertes a 10,6, 10,7, 10,8, que son dos días en realidad, eh, y tres días flojos. Son tres días, digamos, que se trabaja flojo, lunes, eh, miércoles y viernes, y dos días que se trabaja fuerte, pero no a muerte, ¿eh? Fuerte, pero no a muerte. Eh, martes y, y jueves ¿no señor? El, el día es un poco más fuerte y ya está, el sábado el domingo, descanso porque tengo un montón de entreno y de todo, ¿vale? de la gente ¿qué más? Eh, dicho eso, os paso un momento con las bambas que usa hoy, que se nota que penalizan las tengo con barro y no he querido llevarlas ahora puestas por casa porque si no mi mujer me mata, y, y estas son las que me faltaron por enseñaros ayer en las bambas que llevaba me faltaba enseñaros las de de asfalto que uso ahora, que es eh, las últimas 11, Wave Última 11 de, de la marca Mizuno, y ya está, ¿vale? Eh, son las que uso, me ¿de acuerdo? Otras que no había enseñado, que me faltaron, eran estas, que son la, la estrella, lo que pasa es que las tenía en la terraza y por eso no las vi, no las traje. Eh, es la estrella, son 1300 kilómetros o algo así lo que tienen, están increíbles, increíbles, 1300 kilómetros, per perfecto. Todo perfecto, lo único que la amortiguación sí que está blanda y cuando bajas y le das caña en bajada, cuando retienes, notas que haces tope en la amortiguación, digamos que, que baja y como que se para muy en seco cuando llega abajo, es una sensación, ¿no? Pero como que baja. Y ya baja y se para como un poco en seco y se nota que en la espalda la carga un poco. Entonces, por eso dejé de usarla. Pero 1.300 kilómetros aproximadamente, dinafit Feline Ultra. Esto es Feline. Esto, perdón, esta ya no se llaman Feline, es dinafit Ultra Pro, porque le han quitado el Feline. ¿Vale? Ahora ya las modernas son sin la palabra Feline. Y esto es dinafit Feline eh, Ultra Pro. Y esto es dinafit eh, Feline Ultra, sin el Pro. ¿Vale? y ya está, varía, eh, estas tienen peor sujeción, estas tienen mejor sujeción, estas para inercias y tal, trabajan mejor la, las nuevas, eh, son más duras de amortiguación, parece igual, pero son más duras de amortiguación, por lo tanto, son un pelín más rápidas, pero a la vez son más incómodas, pican un poco más a los gemelos, estas a mi parecer eran ideales, a mi parecer estas eran las mejores que, que ha tenido nunca, digamos, vamos de las que yo he probado, vibran igual, la misma suela, es la misma, es la misma, ¿eh? Pero ya digo, yo como estas, ojalá las fabricaran algún día. Y, y ya no venden, ¿eh? Porque hay alguna por ahí, algún resto de serie, alguna empresa y tal, alguna tienda, pero son otra otro, otra talla, no me vale. Yo uso un 44,5. Tienen 46 y cosas así. Si no me las compraba. Pero ya digo, es una lástima, pero esto es la mejor zapatilla que te has echado a la cara de, de tipo tanque, pero pff, lo mejor, ¿vale? Y luego otras que, que no enseñé el otro día era... Estas son las que uso, que hago poco montaña yo ahora ya, pero, pero cuando hacía montaña pues son las que usaba para estar súper bien. Una, una caña, ¿eh? Una caña. ¿eh? Quechua, una caña. Con rodamiento y todo para los cordones, con la, el cojinete para los cordones. Patarlos bien, eh, con membrana, ¿vale? Para que sean impermeables, lógicamente. Eh, goma vibran, ¿eh? o sea, la caña. Son duras, ya, yeah, son duras, ¿eh? Duras pero son para poder ponerle eh, crampones semiautomáticos son los que hacen clac aquí detrás y, y los clac, ¿vale? que son los que a mí me gustan, ¿vale? son los que tengo además ¿vale? y ya está eh, bueno, pues eso muy contento, esto es, tengo un vídeo por ahí que lo habréis visto, una bajada que hice en el Pedraforca por la tartera la hice con estas bambas creo, con estas zapas, creo que sí, sí lo hice con estas, que además para subir iban muy mal, para subir el canal aquel iban muy mal porque no flesan y... Hubiera mejor con una detrás pero bueno. Estas son unas que tengo que están olvidadas. Tengo que un tiempo ponerme a usarlas. Están olvidadas. Unas quechua. Unas quechua de montaña. Son más bien para andar. Son, pero valen para correr igual, ¿eh? No pesan nada, ¿eh? Pesan muy poquito. Están fantásticas. Lo que es que están un poco olvidadas ahí en el, en el baúl de los recuerdos. ¿Eh? Quechua, no sé qué modelo. No sé la verdad cómo se llaman estas. Pero... Pero muy ligeritas, muy ligeritas, ¿eh? No pesan nada y esto va, va fantástico. Vale, vale hasta para asfalto, ¿eh? Tienen buen amortiguo, vale hasta para asfalto. Y hasta ahí estos son los pies de gato que tengo de cuando he ido a escalar. Cuando he ido a escalar, he hecho rocódromo, pues los pies de gato que son Tenaya, marca Tenaya, y con goma XS Grip de esta, creo que en vibran pero muy buena, muy buena, ¿eh? De mucha calidad, mucha calidad, o sea, son de alta gama, ¿vale? con la forma esta, para engancharte y tal. Yo no tengo nivel para, para lo que es el pie de gato. Este, realmente el pie de gato tiene más nivel que yo, pero bueno. ¿Vale? Pues ya está. Eso, eh, vamos con el tema. Eh, ¿cómo, saber, ¿Cómo saber el nivel que tienes? ¿Vale? ¿Cómo saber tú tu nivel que tienes? Hay varias maneras. ¿eh? He ido pensando un poco de camino, viniendo así, corriendo, y digo, a ver qué digo esto, del otro, otro, y digo, bueno, se me ha ocurrido dos o tres ideas, ¿vale? Os voy comentando. Eh, una, fácil, fácil, si lo tiene vuestro vuestro reloj, eh, el programa de vuestro reloj, sea Garmin, eh, sea Asunto, sea Polar, yo en el Polar lo tengo, por lo menos Polar tiene esa opción, que es el test de Cooper. Cuando tú haces un entreno, eh, Polar, te digamos, te va revisando y de esas sesiones te va revisando y va cogiendo, eh, presenta que va cogiendo golpes de 12 minutos el test de Cooper, son 12 minutos a muerte, ¿vale? 12 minutos a muerte, a ver cuánto consigues correr. ¿Cuánto consigues correr? ¿Un kilómetro? ¿Dos kilómetros? ¿Tres kilómetros? ¿Cuatro kilómetros? Es 12 minutos, ¡ya! ¿Cuánto has podido recorrer? Lo que sea, ¿no? Bueno, a mí el test de Cooper normalmente me, me está marcando... Eh, ahora, como no me pongo pulsómetro, no, no hace el test de Cooper si no te lo hace con pulso, no sé por qué, pero si no lo llevas en la banda no te lo, no te lo registra. Pero normalmente me está marcando hace... Un año y pico, o algo así, un año y pico o dos, algo así, me estaba marcando 2.800, 2.900. O sea, 2.800, 2.900 metros, eh, que corrían 12 minutos. Luego me empezó a marcar 3.000, y lo máximo que me ha marcado es 3.250. ¿Vale? Para mi edad, en realidad, está muy bien, porque a partir de 50 años me parece que ya 2.700 ya es excelente. O sea, correr 2,7 kilómetros con más de 50 años ya es excelente, en 12 minutos. Pero yo digo, a mí me ha llegado a marcar 3.3250, ¿vale? Y ya está. Entonces ahí podéis... Eh, hay unas tablas que... No me acuerdo dónde las estuve viendo. Eh, supongo que en Internet están. Y entonces ahí te hay unas tablas. Y según esa tabla, el test de Cooper, ¿eh? Cooper, ¿vale? Sería como cobre o algo así. El test de Cooper. Eh, digo, hay unas tablas. Entonces vosotros mirad, tengo 30 años, tengo 40 años, tal. Y miraos en la tabla a ver... Eh, cuánto test de Cooper eh, te saca, por ejemplo, Polar, si tienes un, el Polar, Polar Flow, por ejemplo la, la aplicación y a ver cuánto sale ¿vale? El, en las sesiones mejores cuando las registres las mejores, claro, no las lentas no las de recuperación, ¿vale? y, y cuando saque una sesión de esas eh, buena pues mirado en la escala y decís, hostia, vale, vale, vale, pues tengo un nivel que para mi edad estoy bien, o estoy sobresaliente o estoy normal, o estoy bajo para mi edad, ¿vale? ahí podéis verlo, test de Cooper, esta sería una manera, luego, según el tiempo que te marca el test de Cooper te hace unas estimadas ¿vale? y te hace una estimada de 5K, de 10K eh, exacto, de 5K, 10K 21K y 42K ¿vale? te sacan unas estimadas eh, más o menos para que te saque, para que os hagáis una idea para que te saque maratón en 3 horas 3 horas más o menos o aproximadamente 1 hora 26 1 hora 26 en media maratón ¿eh? para que tú seas capaz de hacer me, media maratón en una hora 26 o maratón en 3 horas el test de Cooper te tiene que marcar 3.300 3,3 3.300 ¿vale? tienes que hacer en 12 minutos 3.300 metros ¿vale? de recorrido y ya está eh, eso sería por un lado y luego otra opción rápida buena eh, voy a pegarme un trago de coca -Cola. Joder, con la mierda de la batería estoy con el miedo de la batería esto, esto de estar haciendo vídeos con estrés no me gusta nada ¿vale? bueno eh la otra opción, eh, ¿cuál era? Eh, vale, sí, te coges Strava, todo el mundo tiene Strava, y te lo, y te metes en un club, club hay miles de clubes, por recomendaros, clubes que, que estoy yo y que, y que hay eh, un montón de gente de Peña, eh, hay eh, directos trail, creo que lo montó Alberto Morcu, eh, y no me acuerdo si hay alguien más con él, eh, al directo trail, eh, está Yokemo Zapatilla, que no sé si lo montó en Luisao, de Fuerza y Piernas, eh, y Alberto Morcu, el canal Alberto Morcu, eh, de YouTube, eh ¿qué más hay? Luego hay ¿qué más? Luego hay los de Adidas, los de Mizuno, hay los, los grandes, eh, ¿qué más? Hay otro que es de Cataluña, para los que viven en Cataluña hay otro que es Extrava Cataluña también muy grande, enorme, enorme. 3.000 o 5.000 personas, no me acuerdo, muchísima gente. Y ya digo, hay enormes, hay canales enormes, o sea, grupos, clubs enormes, ¿vale? se metís en cualquier club, da igual, ¿vale? Cualquier club, que os guste. No es que estás en el club, eh, a ti te sale el registro eh, de cada, cada día, tú sales en, eh, sale como la taparrilla de en qué puesto estás. Eso da lo mismo, en qué puesto estás, porque gente buena, gente va mala. Vale, da lo mismo. Lo importante es que tú veas que te sale, eh, que has hecho, tantos kilómetros con tanto desnivel y te sale la media a la que has hecho esos kilómetros y ese desnivel. Te saldrá una una cantidad media. en minuto de kilómetros te saldrá un por ejemplo a 6 vamos a poner un ejemplo, a 6, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es mirar, bueno, yo cada semana, tú coges y te miras, vale, esta semana llevo tres sesiones, o 4 sesiones, o 5 sesiones, o 6 sesiones, vale, ¿a cuánto llevo la media? Pues ahí te marcará a 620 el kilómetro. Y tú tienes que, lo que tienes que hacer es revisarte tú, intentar cada semana ser un poquito estable en el método de un treno y tal, en la carga que metes de kilómetros, de nivel y todo eso, en los circuitos un poco parecido, usar un material parecido, de zapatillas, todo un poco parecido para que sea unas condiciones parecidas y entonces tú te vas mirando, entonces tú tienes que mirar y decir, vale, esta semana ¿a cuánto estoy yo de mi media, ¿no? Pues mira, llevo 60 kilómetros y 2000 positivos y estoy a 6 el kilómetro de media, ¿vale? Pues lo que tienes que vigilarte y está muy bien los clubs porque con los clubs te saca ese, ese dato. En cambio, personalmente tienes que complicarlo mucho más para ver realmente te sale el tiempo que has tardado toda, pero me parece que la media no te la saca directamente, la media en minutos al kilómetro que llevas corrida, Sabes entre todas las sesiones. Entonces con el club es muy práctico y ya está. Entonces ahí te puedes te saldrá y luego tienes que vigilar eso que tú cada semana intentar mejorarlo. Si la tenías a 620 tenías 60 kilómetros 2000 positivo a 620 pues tú intenta que la semana que viene a ver si lo saco a 615. ¿Me entendéis? Para que tú veas la progresión ¿no? que vas consiguiendo, ¿no? Y ya digo es una manera eh, estadísticamente sencilla y que es bastante estable, bastante fiable, ¿no? Tienes que ver que siempre sacas un desnivel parecido, porque como que, o sea, que más desnivel va a bajar, lógicamente la media, y al revés, ¿no? Y los kilómetros y todo, todo afecta. Entonces tienes que, tienes que mirar que más o menos estés en las mismas condiciones cada semana. Y, y ya está. Y otra manera de mirarlo, por ejemplo, de, de tener tu, de ver si estás progresando, eh, eso sería para... sí. Para ver si progresa y para ver tu nivel, ¿no? y poder comprar, ah, pues mira, tengo un nivel de yo que sé hago 80 kilómetros 2000 positivo, a 6 el kilómetro bueno, pues sabes que tienes un nivel te miras meses para atrás, hostia, a ver o lo que sea, hostia, pues mira pues entonces lo sacaba a 630 30 hostia, pues he mejorado porque lo saco a 6 ahora, ¿no? ahí es, pues, puedes verlo y luego, otra manera, pues simplemente en las sesiones, tú mirarte un circuito, cogerte, que es lo más sencillo, que lo estás viendo siempre, cogerte un circuito, hacer circuito y decir, ¿cuánto he tardado en el circuito? Pues hoy he tardado, yo por ejemplo, hoy he tardado, eh, 226 bruto, era sesión de recuperación, no me acuerdo, a 10,2 lo he sacado. Bueno, pues yo cada semana ahora le estoy sacando 0,1 más o menos, en cada sesión, 0,1 más rápida que la semana anterior. De en kilómetros, o sea, 0,1 décimas de kilómetro, ¿vale? O sea, yo, las de recuperación de la semana pasada, pues me conformaba más o menos con hacerlas a 10 por hora, ¿vale? Así es el kilómetro. Y esta semana, pues más o menos, ya alguna de recuperación ya la sacaba 10,1, y hoy, por ejemplo, la de recuperación la sacaba a 10,2, y me paro a hablar con un hombre y todo, o sea que, razonablemente bien, y he llevado las bambas que me penalizaban, las lentas, o sea que estoy contento. Bueno, pues me la he sacado 10,2, bueno, pues yo lo que tengo que mirar, en la semana que viene, cuando yo haga las, las sesiones de recuperación, varias, que a 3 en principio, si todo va bien, pues, hombre, pues tienes una estadística bastante estable, yo sabré si me están saliendo a 6, o me están saliendo a, a 10,3, bueno, a 10, o a 10,3, o a cuánto, ¿no? O sea, que yo ahí podré tener una, una noción bastante estable, bastante estable, un día puede fallar algo, puede alguna cosa afectar, pero muchos días al final tú lo ves, ¿no? y ya está, eso sí, procurar tener el autopause puesto, pues ya digo, varía, si te has parado un día a mear, o te has parado dos veces a mear, o te has parado un momento a charlar con el hombre, o te has parado, entonces yo siempre llevo el, el autopause activado para que para que me arruiné esas partes, pero si no, sería una locura, porque no me podría parar con un hombre, voy hablando un hombre un momento que lo he saludado, que hago, no, me, no, no me paro, que me falla la media y luego no tengo sí. el cálculo, tienes que llevar el autopause fuera, ¿no? Venga, lo dejamos aquí, espero que vaya muy bien, yo ya he cumplido la semana, el sábado, y el domingo. Ya digo, preparar entrenos, pero, pero por lo menos yo no entreno y ya está. A descansar y coger fuerzas para la semana que viene. Que va muy bien. Deu.